Hola, esta charla iba a comenzar así, pero como se dieron cuenta los que vieron las charlas anteriores, toda charla siempre comenzó con fallos. Esta salió perfecta, comenzó todo a tiempo, salió todo muy bien. Sin embargo, me olvidé de comenzar a grabar. Así que bueno, hago la introducción después de haber hecho la charla. Les quiero agradecer por haber estado en todo este ciclo. Este ciclo lo hicimos José Morazo, Lara Sega, Cecilia Longar y yo. Cuando comenzó el ciclo... Con WADA. Dijimos, ¿cómo ir a terminar? Y termina así. Serios. Con este fondo berreta. Porque todo este simulacro ha sido berreta. E intentamos que funcione todo. Salieron cosas bien. Salieron cosas mal. Salieron cosas pésimas. Lo sabemos. Pero bueno, fuimos eh, tratando de hacer lo mejor posible todo esto. La idea es hacer una charla con fotógrafos eh, y fotógrafas. Docente de la facultad, que fuesen contando cómo son sus procesos. En este caso, el día de hoy, tuvimos, lo digo en pasado, aunque ustedes lo vean en presente y en futuro, a Tito Crobeto. Por eso esta pinta. Porque Tito es un caballero. Yo pensaba quizás que es un rockero, pero es un caballero, un rockero y tiene un lado de jazz que es muy interesante. Así que los invito a ver la charla ahora y bueno, comienza ya comenzada y empezamos a grabar, pero no se preocupen, no perdieron nada. Saludos. Y esto comienza ahora. Empecé con toda la introducción, con todo el en, todo en estilo y falló todo porque me olvidé empezar a grabar. Ahora recién empezamos a grabar, estábamos conversando con Tito y vamos a seguir con eso. Han pasado cinco minutos, nomás, no se preocupen. Eh, Estamos hablando sobre Tito, su... su diversidad de gustos y sobre eh, el tema de la música y el bajo, eh, y aprovecho a preguntarte ¿cuándo, ¿con cuál empezaste primero? ¿con bajo? ¿con cine? ¿con fotografía? No, no, no, no, no. en realidad yo empecé, eh, mi primera cámara de fotos la tuve a los 10 años, Misterios de la Vida, yo pedí una bicicleta y me regalaron una cámara de fotos. Y no podías andar en ella. No, y, este, y un tío que ya sabía algo de fotografía me regaló un librito que se llamaba La Exposición, uh -huh. eh, de Jacobson, y, este, y de ahí empecé, y hasta ahora no paré. Pero eh, estuviste mucho tiempo más metido en el cine, ¿no? Sí, en realidad empecé con fotos, eh, ya los... 15, sí, tenía 15 años, con un amigo nos compramos una ampliadora en lo que hoy es Carrefour. Era gigante. Y vendían, ahí aunque les parezca mentira, ahí vendían ampliadoras. Una ampliadora argentina muy berreta, que teníamos tan poca plata que usábamos de lente el propio lente de la cámara. ¿no? También me fue cuando me compré mi propia, con mi primer trabajo de cadete, me compré mi primera cámara reflex, alemana, oriental la más barata de todas, en comodísimas cuotas, y todavía la tengo, la tengo ahí guardadita. Eh, y tiempo después, un día estando en el cine viendo una película de Elia Kazan, uh -huh. eh, no sé por qué, de golpe dije, no, quiero hacer esto, y me interesó de golpe, me empecé a meter en el cine, Empecé a estudiar cine, en una época muy complicada porque habían cerrado todas las escuelas de cine, porque era la dictadura... muy, ¿Qué muy año fue Y eso fue en el 77, 78. Claro. Este, fue muy, muy, muy complicado. Este, había empezado un poquito antes este, con algunos cursitos, las cosas así que hacía Super 8, pero prácticamente todas las escuelas de cine en la de Santa Fe habían cerrado, la de La Plata tenía problemas, o sea que bueno, encontré algunos lugares donde estudiar, al final terminé estudiando en la Panamericana, que era una escuela privada, particular, con muy poco presupuesto, pero hice mis primeras armas en, en cine. Y luego empecé a trabajar en la industria cinematográfica, y sobre todo en el área de publicidad, pues también era una época... Difícil para el largometraje y también porque, bueno, tiene la ventaja es que publicidad siempre hay trabajo, siempre puedes ganar algo de dinero. Y me desenvolví en to casi todas las áreas, de desde la, de la simple producción hasta la dirección, pasando por las áreas técnicas, sonido, iluminación. Eh, hice casi todas las áreas técnicas, la las pasé, ¿no? Seguía y teniendo... ¿y para la paralelamente seguías con fotos o estaba la No, la foto no a... nunca la dejé, digamos, o sea, no, la seguía practicando, pero de un modo muy, muy simple, muy, digamos, las la fotos de vacaciones bien hechas ¿no? Por así decir. Eh, siempre fue gracioso que mis familiares o amigos me pedían ver las fotos de vacaciones porque les gustaban, porque claro, más o menos le ponía un poquito de onda, pero estuve digamos, muy metido en todo el cine, en trabajar, en generar una, un ingreso, una familia, de todas las dificultades que uno a veces tiene, pero y, no, había abandonado, por así decir, un poco, un tiempo grande la fotografía, ¿no? No hacía no el cine, hice algunos cortos con amigos, participé en diversas áreas, pero la fotografía lo había dejado un poco de lado, hasta que un día eh, dije voy a retomar esto de la fotografía y yo la verdad me había quedado en ese momento un poco en Cartier-Bresson, Weston, Adams o sea no, no mucho más que eso cine conocía digamos sí obviamente estaba mucho más al tanto de lo que se hacía y lo seguía mucho más Perdón, bueno, entre esto de empezaste con el cine y hasta un día que tomaste la cámara de nuevo ¿cuánto tiempo hay entre medio? No, muchísimo tiempo, casi como, no sé, casi como 30 años. Ah, un pequeño tiempo, cortito. Sí, 25 años más o menos. Este, que Retomé la fotografía más o menos en el, si no me acuerdo bien exactamente, creo que fue el 2003, 2004, una cosa, sí, 2003. Que por suerte existe el taller de Juan. Uh -huh y este, una de la fotografía contemporánea para mi criterio. ¿fuiste alumno de Juan? Sí. Ah, no sabía eso. Sí, sí. ¿Quién no fue alumno de Juan? Es más fácil decir <risa> quién no fue alumno de Juan. Mucho más fácil encontrar y decir, bueno, ¿quién fue alumno de Juan realmente? Este, ¿Y llegaste a lo de Juan de casualidad? ¿Llegaste directamente no, ahí? No, no. Un, eh, uno que había sido socio de Juan, Martín Sicardi, un buen director de fotografía, charlando un día con él, digo, yo tengo ganas de retomar esto de foto, y también me ¿y por qué no cine? Y, el tema foto-cine, que muchas veces me preguntan, tiene una parte interesante, no es lo mismo, pero un poco lo que me hizo volver un poco a la fotografía y ponerle, ponerle tiempo, ponerle esfuerzo, ponerle ganas y disfrutarla, es que en foto yo tengo la posibilidad de dominar todo lo que hago. O sea, si mis fotos son buenas o malas, es porque lo que es lo que yo hago. O sea, no, no tengo el límite de la producción que tenés en el cine. El cine es mucho más complejo y yo tengo una forma de ver el cine, que es que a mí el cine me gusta bien hecho. O sea, bien hecho, bien producido, con todo lo que hace falta. Si querés llamarlo un defecto, no me gusta el cine pobre. O sea, hay excelentes películas hechas con muy bajo presupuesto, pero cuando hablamos de bajo presupuesto del cine estamos hablando de millones de dólares, cualquier cifra es un disparate. Y el cine hecho, digamos, Fato en casa, por así decir, hay cosas interesantes, pero no me siento identificado con eso. No... Yo tengo una profunda admiración por las cosas bien hechas. No te voy a preguntar por el cine campusano, entonces, por ejemplo. Yo, digamos, este, me, me, me cuesta, te digo, o sea, es, es, quizás es mi amor por las cosas bien hechas. O sea, todo lo que está bien hecho, desde una ópera, un auto, eh, una buena comida, todo lo que está bien, bien hecho me, me fascina realmente. O sea, y bueno, es, es, es mi forma de, de sentirlo. De verlo. Es, es una opinión, no quiero decir que no haya excelentes cosas, Hechas con bajísimos presupuestos, ¿no? O sea, pero no, no es la forma que yo me siento cómodo. Te voy a preguntar de eso, justamente, porque el bien hecho ¿qué significa? Porque, por ejemplo, qué sé yo, si hablamos de música, ya que estábamos hablando de esto de Jazz y un poco de eso antes de empezar, eh, Miles Davis es un tipo que era maniático de todas las cosas de una forma u otra. No todo eso. Pero Telenius Monk, por ejemplo, era un desastre. Y sin embargo, estaba bien hecho. Pero armaba ¿Quién, perdón? una ¿Quién perdón? monk. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, no, estamos hablando en música, porque te sentás al piano y. Sos, un, sos vos y el piano. No, uh -huh. no, te estamos hablando, digamos, de. Eh, o sea, estás, estás hablando de artistas increíbles. Bueno, pero por eso yo también elijo un poco la fotografía, digamos, porque. Insisto, mal o bien, las fotos son lo que yo hago. No tengo una excusa para las fotos. Uh -huh. No tengo excusas. Eso sí, el cine es un poquito más complejo. Y hay una frase muy conocida que es las excusas no se filman. ¿No? O sea, todo es muy costoso, difícil, tenés que incluir a mucha gente, mucho dinero, mucho tiempo. Y por eso me sentí que me encontré que en la fotografía mi forma de expresión. Amo el cine, me encanta, lo adoro, y posiblemente algún día haga algo. Aparte hice cosas, digamos, pero siempre, digamos, participé, por supuesto que tengo mis cortos hechos y archivados, este, invisibles para el público. ¿Te sí, voy a preguntar eso? ¿No hay forma de verlos? No, no, no, no, no, eso está bien guardado. No podemos hacer un ciclo después en los Ángeles, aunque sea en no, el menor no. que sea. No, no, no. Este, ¿No? Están, están bien guardados. Este, así que bueno. Y el, bueno, el, arranqué el taller con Juan. Y me puse a tono con todo lo que era la fotografía. Fue muy gracioso que un día le pregunto a Juan y le le unas fotos, y digo ¿qué autor te parece que, que tengo que ver de acuerdo a estas fotos? Y me dice, y fíjate Eggleston. Y yo ni sabía ni quién era Eggleston en ese momento. O sea, ya Eggleston tenía sus años y todo más. O sea, podía hablarte de cine mil horas de los últimos autores pero de fotografía estaba bastante alejado y descubrir a Eggleston fue, fue muy interesante, fue, fue difícil porque, bueno, no era fácil pero bueno, ahí empecé a descubrir autores, y eh, empecé a trabajar y, en, y después de, una vez que termino el taller de Juan hago mi primera muestra eh, muy bueno, si quieren se las la voy mostrando si te parece Dale, eh, a mí me llama la atención que me menciones de Egleston y la primera fue Axioma, no la primera sí que es eh, completamente blanca prácticamente es decir. Eh, el tema mira ahora te cuento Eh, digamos, de Edgestone de a esto, no, no, todavía no había llegado a comprenderlo profundamente. Porque una cosa es comprenderlo, entenderlo, que es un desafío, y otra cosa es poder materializar todo eso, internalizar todo eso. Este primer trabajo tiene que ver en realidad... Eh, con todo lo que yo venía trayendo de la fotografía clásica por así decir ¿no? uh -huh. la fotografía blanco y negro de las formas yo no, no, no, no reniego todo esto estoy muy muy orgulloso de este trabajo me encantó fue mi primer trabajo en digital inclusive yo venía trabajando todo en análogo y, bueno empecé a descubrir el digital para mí fue otra cosa que también me dio muchísimas ganas de, de hacer fotografía, ¿no? porque empecé a descubrir todo lo que podía hacer, todo lo que podía controlar. Eh, me incentivó mucho. Y, y es un trabajo de formas, obviamente, que en, en algunos lados muy, muy, muy lejanos, o sea, ni, ni, ni punto de comparación, eh, lo ligo con algunas cosas de Sugimoto. También, o sea, del cual yo me sentía mucho más cercano. Mi lucha constante siempre fue entre Engelston y Sugimoto, por así decirlo. O sea, tratar de entender a uno, no sé, porque es, es, siempre es un esfuerzo. O sea, yo todo lo que me llama la atención, todo lo que me llama la atención en el sentido que lo rechazo y que de alguna forma está reconocido, siempre intento decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa con esto? O sea, los que más estudio no son los que me gustan. Sino son los que, entre comillas, no me gustan. Cuando ¿Y ¿cuál a ¿Cómo? ¿Cuáles serían esos que no te gustan? Y por ejemplo, yo decía, eh, esto, cuando veo los zapatos abajo de la, de la cama de Egeston, digo, ¿y esto? ¿No? O sea, ¿cómo hago con esto? Y empezar a entenderlo. Entender su, su composición, sus colores, su circularidad y también su contexto. Empezar a estudiarlo. Y de ahí, obviamente, yo no, no hago fotos como él de ninguna forma. Este, pero sí son los que, los que me trato de nutrir, ¿no? De, de Jeff Wall, de, de Rusha. De todos los que me, me cuestionan, de alguna forma, lo, lo que yo hago. Claro, te, en uno de los últimos trabajos, después te voy a preguntar de eso, porque te mencioné, eh, tenés a Jeff Ward en uno de los últimos trabajos, eh, jugaste un poco en referencia a Jeff Ward, sí, pero eso lo hablamos después. Todo eso, eso nos vamos, me estoy adelantando como media hora, así que después te pregunto. No, no, está bien, este eh, fue el, casi el final de donde cada etapa, digamos, traté de darle un un final y llevarlo un poco a otra cosa. Este fue un trabajo final que en realidad es un tríptico bastante grande. Otro de los temas que a veces tiene dificultad de mostrar mi trabajo es en una pantalla es que yo trabajo mucho con los tamaños Ajá. y las texturas de los papeles y bueno, entonces, todo lo que representa el objeto. Entonces, a veces una pantalla no es que se desluzca, pero digamos, no es lo mismo. O sea, esta es una obra que son tres más o menos de un metro cada una de base. Entonces, estas son cada, cada una que la compone. Y para mí esto fue como la, la síntesis de, de axioma, ¿no? Donde, bueno, dejo un poco el, lo formal que igual me, me sigue atrayendo, o sea, disfruto muchísimo de, de, de hacer este tipo de cosas. ¿no? Cuando pensás en esto, por ejemplo, eh, ¿lo pensás colgado ya o lo pensás en, primero en, en, en una mesa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás pensando cuando estás trabajando en estos, en, en estos temas? Eh, digamos, cuando empezás a hacer la selección, cuando empezás a hacer la curaduría, ¿ya empezás a pensar cómo va a ir puesto? Ah, bueno, digamos, en, en general no, no todos los trabajos los, los diagramos de entrada, pero sí algo que trato de pensar siempre eh, es que, que no termina, digamos, en lo que veo en el visor, sino que esto va a terminar eh, colgado, va a terminar una pieza de alguna forma, ¿no? un dispositivo que puede ser una copia o una pantalla o lo que fuera. Eh, eso para mí es muy importante, que es tratar de, de pensar, o sea, cómo cómo presentar eso que estoy pensando y cuál es la mejor forma de presentación de eso. Eh, tengo generalmente una idea en la cabeza y bueno, y van apareciendo imágenes que me van llevando a completar en general casi todo parte de, de una foto. Y después voy encontrando una foto que me llama la atención, de las propias, ¿no? Por eso yo muchas veces le digo a los estudiantes que, que, saquen, que saquen fotos, que saquen muchas fotos, porque a veces una te dispara una idea, y por ahí no esa ni siquiera queda, pero es la que originó todo y te lleva a hacer otras cosas, eh, o a, a desarrollar ese trabajo. A mí, por ejemplo, ese, ese método me dio, me dio bastante resultado. ¿no? O sea, de, de vagabundear, por así decir, de improvisar, y decir, bueno... Es casi como, como en el jazz, ¿no? Es decir bueno, que tocas un tema, pero empezás a improvisar y encontrás ciertas armonías, ciertas cosas que te llevan a otra. Y, y bueno, este fue... La más terminó en esta obra que a mí particularmente me gusta, porque como, como un tríptico me parece que funciona muy bien, y que después tuvo una culminación en, en este díptico que inclusive este díptico, bueno, para acá no lo puedo mostrar, porque, bueno, pasar videos por mí que es un poco complicado, pues no se como lo puedo, que es un video de tres minutos, donde este díptico eh, se desarma y se vuelve a armar. Lo que hicimos fue, eh, son dos fotografías de dos áreas, de, de dos museos distintos, los compusimos en, en, en un programa de 3D y los animamos. Lo desarmamos y lo volvimos a armar, y es un loop que se arma y se desarma en un, en un continuo. Y eh, este fue uno de los. Terminé haciendo este díptico y que me dio paso después, eh, más adelante, a hacer dípticos. ¿no? Eh, ¿Te gusta jugar con desarmar las estructuras de, de, lo, que, de lo que tenés, digamos? Pienso en díptico, pienso, creo que ahora vamos a ver el trabajo cuando empezás a desarmar la naturaleza y empezar a juntar líneas sí, eh, sí. y cosas. Supongo especie. que sí, en realidad como me gusta saber cómo están hechas las cosas, creo que deriva de, en realidad, de cuando, cuando era chico, como muchos como muchos ¿no? yo desarmaba siempre los juguetes. O sea, yo quería saber qué había adentro y este... <risa> Y todos mis juguetes estaban desarmados y vueltos a armar. No siempre he vuelto a armar correctamente. <risa> pero O modificados. Pero tenía mi, mi tallercito atrás y tenía tíos que eran muy hábiles, muy mecánicos. Y me fascinaba todo ese mundo de, de los aparatos. ¿no? Uh -huh. este... Y... Ah. Perdón. Eh, después paso poco a, a, a esta serie. Espera, vas a tener que des, desactivar y volver a activar la pantalla porque alguien se puso a compartir y nos sacó del. Ah, perdón. Eh, no sé quién es Liz Cheryl Backoff, pero ahí está, listo. Ahí pone de nuevo y porque alguien nos sacó un segundo. Voy un segundito. Mientras te, pregu te pregunto, eh, vos una vez contabas, tu viejo era contador, ¿no? Mi viejo sí, mi viejo era contador, sí. ¿Y cómo veía esta cosa de empezar a los 10 años con cámara después meterte en cine? Y le costó mucho. Le costó mucho y... La verdad, le, le, le resultaba muy difícil entenderlo. Eh, pero con el tiempo lo fue entendiendo y, y, y después me apoyó, me apoyó mucho. Eh, ya un poquito más grande, no, no fue fácil para él, pero... Como todo, digamos, persona que... Mi, mi viejo todavía tenía un origen muy, muy humilde, pero muy humilde. Uh -huh. Entonces, este, para él la supervivencia era lo más importante de todo, ¿no? O sea, este, entonces siempre tenía miedo de, bueno, nene, ¿de qué vas a vivir? Vas a vivir del arte, ¿no? Este, de el arte. Ya. Este, ¿De, de, de qué trabajás? ¿No? No sé, cómo decir. bueno, sos artista, ¿de qué trabajás? Este, bueno, como, por eso te decía, también el cine, eh, sobre todo el cine comercial, la publicidad, todo eso, bueno, es un trabajo como muchos otros, donde bueno, puedes vivir no sin, sin mayor problema. Este, Alguien te preguntaba ahí, pero él te regaló la cámara, ¿no? La primera, sí, pero era una cámara de esas que clave, ¿no? Muy, muy, muy, elemental, un pollito de 120, o sea, que tenía dos diafragmas y, y, un, y dos velocidades de obturación, nada más. Este, sí, después, después, realmente, o sea, sin darse cuenta me, me fue metiendo, me metió el bichito, ¿no? De, de eso. Y bueno, me había convertido en su momento el fotógrafo de la familia, obviamente, con esa camarita era el fotógrafo que tenía que sacar la, la foto, no la familia. Una época que no, había muchas menos fotos que ahora, y, hombre, y, y con suerte me daban plata para un rollo cada varios meses. ¿no? Bueno, este... sigamos, sigamos con Habitat si querés, así vamos viendo sí. un poco. Habita, eh, no algo. Partió sí. eh... Eh yo me quedé muy fascinado con, con un libro es un libro para mí de cabecera para mí eh, personalmente no, ni siquiera es un de gran no es un autor famoso es Paul Bowles es refugio uh -huh. para el amor o el cielo protector depende de que en algunos lugares se tradujo como refugio para el amor o el cielo protector que es una novela de la cual yo jamás podría prescindir y ahí me enamoré de, de los desiertos, y tuve la suerte de poder ir al norte de África y recorrer algunos desiertos, que a mí me, me dan mucha... Sobrecogen, realmente me, me producen una gran emoción, pues son lugares donde eh, hay un, una frase de los Bereber, que dice que, algo así, nunca me la acuerdo con, con las palabras exactas, pero es como que Dios, Alá, creó la, las praderas para alimentarse y los desiertos para encontrarse con uno mismo. Y, y la verdad que son lugares que en, en esa inmensidad estás vos solo con vos. Y... Eh, y es abrumador, es abrumadamente hermoso, ¿no? Y aparte son lugares donde hubo vida. O sea, no son lugares que están muertos, si no hubo vida, volverá la vida, y de alguna forma siempre hay algún resquicio de vida. Y recorrí varios desiertos, no todos los que quisiera. Ojalá es un proyecto que me hubiera gustado hacer, que era fotografiar todos los desiertos del mundo, ¿no? Eh, y hay de varios lados... No me importa decir eh, cuáles son. Muchas veces me preguntan, ¿y ese cuál es? ¿y ese dónde es? Yo me niego un poco a eso porque en realidad estoy hablando de los desiertos, no de los, de los lugares. Y en el fondo por ahí también de mis desiertos. ¿no? Uh -huh. este... ¿En este tiempo ya estabas manejando eh, de Photoshop y ese tipo de herramientas o no tanto? No, no, yo uso en realidad, por mi trabajo, uso Photoshop desde siempre. Uh -huh. O sea, porque uso muchas herramientas. que El cine, el proceso digital en cine se hizo casi antes de que la fotografía. O sea, el cine se hizo mucho tiempo todavía el registro analógico, pero el proceso digital se empezó bastante antes, que fue una de las cosas que me llamaba la atención. Todas las cosas que yo podía hacer en video, por así decir, con la imagen de video, con la imagen de filmico pasada a video, y que me costaba mucho hacer en el laboratorio, en el laboratorio analógico. O sea, uso, uso el Photoshop casi desde el Photoshop 1. No sé de ¿Nunca te gustó mucho el laboratorio? ¿Cómo? ¿No sos muy fan del laboratorio? No, para nada. Siempre fue medio... este Lo no disfrutaba, pero esas cosas de... Tenía que hacerlo siempre generalmente de noche, hasta que pude armarme mi propio laboratorio, pero eso fue bastante tiempo después, o sea, me siento mucho, mucho más cómodo con, trabajando con la compu. Pero esto es personal, ¿no? no quiere decir que sea ni mejor, ni peor, ni nada. No, no, te pregunto desde, desde un plano justamente de gustos. No, no, me siento muchísimo más cómodo y, y le, también le descubrí la magia, pero no la magia de hacer magia con el Photoshop, ¿no? O sea, mucha gente piensa que... No, que los baños, las películas, todo eso tiene una magia, que la tiene, sin duda la tiene, tiene un misterio, tiene un encanto, pero yo, o sea, así como movía la copia en el revelador y iba viendo cómo, cómo iba apareciendo la imagen, eh, yo tengo la misma emoción cuando el papel empieza a salir de la impresora y, y está saliendo y estoy viendo cómo va saliendo, ¿no? o sea, eh, no, no, no, no, no, no se me modificó para nada esa emoción. O sea, siento la misma emoción cuando veía que aparecía la imagen latente que se iba empezando a aparecer en el papel con la lamparita roja uh -huh. y lo que va saliendo de la impresora para mí es, es, es igual. ¿no? O sea, y sí, todavía yo le considero mucho, muy importante a la copia impresa. O sea, la pantalla, por más que cada día son mejor y son fantásticas y es hermoso lo que se puede hacer. Eh, necesito en algún momento imprimir sí o sí, porque para mí el trabajo personal mío todavía sigue siendo impreso. ¿no? Además pensás en la foto colgada, como, como foto, digamos. Sí, sí, sí, sí, todavía así. Digamos, obviamente hay muchas formas de expresarse, y he hecho videos, he hecho cosas, pero quiero decir, este, hay algo que me interesa todavía de la copia impresa, que, que es distinto de la pantalla, ¿no? Insisto, es, es genial que uno, uno que hacía contactos de 35 que no se veía casi nada, que tenías que adivinar lo que había sacado, o sacar una foto y poner aunque, tenga, aunque sea aunque tengas una notebook, tenés una pantalla de 20 por 15 o más más grande todavía, ves tus contactos en A4 casi. <ríe> o sea, eso es. Para muchos de ustedes bueno, lo piensan como, ah, que es lo lógico. Para nosotros que empezamos de otra forma, poder ver cualquier material ya en un tamaño grande es, es realmente fantástico. ¿no? Sí, me te y, pregunté, ya en acción me empezaste con digital, ¿no? O ya estabas Sí, sí, el... en realidad no hice ninguna muestra con analógico. O sea, uh -huh. si bien tengo eh, tenía mis 6x9, mis 6x6, y tengo fotos hechas y ampliadas y todo lo demás, eh, ya de la primera muestra me volqué absolutamente al digital. Eh, este, esta foto que ustedes están viendo es. Eh, en realidad es una, una composición, por así decir, de, de varios desiertos. no O sea, es. Eh, en uní, digamos, mi visión de lo que son varios desiertos, con algunas trampitas, por supuesto, de siempre. Y quizás este, bueno, es mi, es mi desierto. ¿no? Y lo completé. Ya en el 2017 lo llevé al extremo. Es una obra difícil de ver en pantalla porque es una obra que tiene 3 metros. Tiene 150 centímetros, un metro y medio por 3 metros. Y está hecho de forma tal que cada, son miles de líneas y las líneas están como entrelazadas y corresponden a fotos distintas. Eh, la única forma de apreciar esta foto, esta imagen, es, es verla en real, porque al reducirla se pierden líneas, se pierden cosas y no, no hay forma. Está llena de muchos detalles pequeños, eh, que so, solo se pueden ver en la imagen original. ¿no? Uh -huh. Esta obra estuvo expuesta en, en el carafa y también acá en la, en la galería en Praxis. Y... este. Estos árboles posiblemente retome este tipo de trabajos, cuando entrelazados, que la verdad es que son bastante interesantes. Y me llamó la atención siempre porque la gente descubre cosas que, que a veces hasta yo mismo pensé que estaban semiocultas y las ven igual. ¿no? O sea, una persona que es un antropólogo se dio cuenta de parte del paisaje que yo pensé que jamás iba a dar cuenta. Y dice, ah, eso es de tal lugar. Increíble que, que, que lo haya visto. ¿no? Este, pero bueno, y pues, obviamente... Sabía mucho de eso y pudo, en unas pequeñas formas, detectar de, de, de qué lugar era. Y, y luego, digamos, esto medio, medio entre medio también lo fui trabajando. que Empecé con los, con los dípticos. Eh, también que en pantalla no... Se pueden ver, obviamente se pueden ver, lo están viendo. Pero eh, la idea con la que trabajé esto y el tamaño en general, el primer tamaño en que lo hice, no, no, que eran de un metro, eh, funcionó, pero después me di cuenta con otras muestras que hice que funcionaba mucho mejor con un tamaño que prácticamente lo llevé al doble, casi dos metros. y La idea de esto era... Trabajar obviamente con, con dos imágenes que se, re, se relacionaron de alguna forma entre sí. poco basado en las teorías de Kuleshov, del cine, digamos, siempre dos imágenes te proporcionan una idea y una tercera. Es una tercera imagen la que se te arma mentalmente de alguna forma. Uh -huh. y um, Esto también eh, fue una imagen que fue producto de... de de todos los años de, de ver fotos, de volver a estudiar. Había empezado a hacer unos talleres con Marta Satongi sobre estética y filosofía, porque llegó un momento que me acababan, no, no las ideas, pero digamos necesitaba suplementarla con otras cosas. O sea, empezar a retomar un poco... No, no, no, no quisiera hablar tanto de lo conceptual, es una palabra que no me, no me gusta mucho, porque tiene demasiados significados, o sea, hay que definirla muy bien, pero empezar a trabajar un poco más con la idea, dejar un poco más de lado lo formal, y, y surgieron estos trabajos, esta foto particularmente fue el, quizás mi, no digo mi primera, pero el primer hit, como dicen algunos, ¿no? si hablamos en temas de música, fue muy bien recibida, eh, se vendió, vendió un par de copias, o sea, tuvo, tuvo muy buen reconocimiento. ¿no? ¿Sos andar con la cámara para todos lados? Sí, últimamente no tanto, bueno, ahora no, ahora nada, ¿no? <risa> este, pero sí, a mundiar y, y encontrar. Lo que pasa es que siempre tengo alguna foto en la cabeza, alguna idea. Y, y la voy encontrando, y mientras tanto por ahí voy haciendo fotos de otra cosa, ¿no? Díptico fue muy difícil, eh, me planteó muchos desafíos, no es tan fácil juntar una foto con otra. Eh, y también a veces que, bueno, tenía una foto y decía, ah, me falta otra, el par y salir a hacer el par y decir, ah, lo encontré y después venir pegarlo y no, no, no se llevaba ni a palos. No, no, no fue nada fácil encontrar, eh, digamos, la, la, la idea y la armonía entre los dos. El formato, que es este formato largo, digamos, un super Panavision, uh -huh. eh, lo pensé y de alguna forma funcionó con la idea de que el, digamos el ancho... La base, que es grande, te lleva a alejarte. Pero como es relativamente eh, poco alta, digamos, muy, es finita, por así decir, te lleva a acercarte. O sea, digamos, es un tipo de imagen que te es, jugás con que el espectador se acerque y se aleje. ¿no? Por el ancho y por el alto, y aparte, porque como son dos imágenes. Eso también ya lo tenías pensado, cómo, cómo colgarlo, cómo, digamos, cómo plantearlo en una. Sí. sí, sí, lo único acá, por ejemplo, aprendí del tamaño, ¿no? O sea, la primera muestra que hice tenían todas un metro. Y cuando lo vi colgado dije, bueno, quedó bien, pero después me di cuenta con otras muestras que hice que funcionaba mucho mejor con tamaño mucho más grande. No siempre más grande, mejor, Yo, obviamente. Lo que quiero decir es que funcionaba de otra forma. Tenía ¿no? o sea, otro despliegue, o sea. Es difícil cuantificar por qué, pero realmente se lucían. Te llevaba a otra relación con el espectador. Esa idea de acercarte, de alejarte, funcionaba mucho mejor con el tamaño de dos metros que con el tamaño de un metro. Eh, otra cosa que. Sí, a veces sé que eh, me preguntan, y bueno, pero ¿por qué esta foto con la otra? Yo apelo a, a, a que el espectador lo, lo piense, generar algo, una idea en el propio espectador, que no necesariamente es la mía. Lo que sí yo para hacer las fotos necesito una justificación. O sea, para unir estas fotos yo necesito una justificación, que no es directamente transmisible para el observador no es necesariamente que el observador lo va a captar exactamente por qué yo la uní. Pero yo no la puedo unir si no, no tengo una justificación, más allá de, de los tonos o de la composición de, de un concepto. ¿no? Y cada foto lo tiene. O sea, para mí lo, lo tiene que tener, si no siento que no funciona. Eh, siempre hay un, una idea, más allá de del color, o de las formas. ¿Cómo pensás también, por ejemplo, el marco y el vidrio, y esa parte, digamos, en cuanto al reflejo de la imagen? Y bueno, mirá, o sea, el vidrio siempre es un problema. Eh, estas fotos, en general, no tienen mayor problema con el vidrio, porque no son demasiado oscuras, eh, no, no sufren demasiado, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, hay imágenes que, bueno, que sí van con vidrio y otras que en la medida de lo posible trato de, de, de no usarlo. ¿no? Y también, eh, digo, por tu manía, eh, como, como decirlo, fáustica de abarcar muchas cosas, cuando pensás en la, en la obra puesta, digamos, en la, en la sala donde esté, pensás también en la, la iluminación, pensás también en el... Espacio. No, mira, ese es un punto capital. O sea, el tema de la iluminación... Es importantísimo. Lamentablemente, lamentablemente, yo he hecho muestras mal iluminadas. No, no mal iluminadas en el sentido que se veía mal, pero no iluminadas como realmente yo lo hubiera soñado. Porque no, no hay los equipamiento, no hay las condiciones necesarias. Eh, yo tuve la oportunidad de ver muestras algunas muestras afuera y realmente la iluminación la podés, en algunos casos, no todos, obviamente manejar muy bien y es y es importantísimo. Porque aparte de una, de una cosa muy, muy simple, o sea, la densidad de una copia no es la misma independientemente de la luz con que va a ser iluminada. Uh -huh. O sea, una copia no se ve igual con mucha luz que con poca luz que con mediana luz. O sea, son tres copias distintas. Ni te hablo de cosas que me han pasado de que, bueno, que muestras por ahí colectivas... De que te ponen una lámpara que te ilumina, por ahí una foto que es un poco grande, que te ilumina un pedazo de la foto nada más. ¿no? <risa> un, un, un viñeteado a la izquierda hace, ese yo, ¿viste? una cosa que es absurda, ¿viste? Eh, bueno, esas cosas, cerrar los ojos y decir, bueno, empecé a lo que Dios quiera, yo hice todo lo que pude, lo mejor lo, que pude la copia, bueno, no se pudo mala suerte. ¿Y Pero es algo que sí hay que prestarle muchísima atención. Porque es fundamental cómo presentás trabajo, cómo se ve. La apuesta es tan importante como la foto misma. O sea, no... A muchas veces no tenemos las condiciones de hacerlo, pero no hay que dejar de pensar en eso y soñar y luchar porque tu muestra sea exactamente como vos querés. Y no siempre lo pensamos, lo dejamos, bueno, te cuelgo la foto y que sea lo que Dios quiera. No. Yo sé que a veces es muy difícil, no es fácil. El costo, oportunidad pero tenemos siempre que pensar cómo va a ser visto, cómo debería ser visto, y tratar de luchar por eso, porque no es lo mismo. Hoy, entrar a una sala tiene que ser una experiencia para el observador. Hoy estamos en una situación, no sé, rarísima y sabe digo, cómo, cómo va a ser el mundo, como digo yo, de pena, después de la pandemia. ¿no? Este, pero... Eh, no. No es cuestión de poner un clavito, colgar la derecha y nada más. O sea, es mucho más que eso. ¿Te ha pasado, no hacer, me, me te costaba, pero, ¿Cómo? Perdón. ¿Te ha pasado de pensar una obra, por ejemplo, que estás mostrando ahora todo con fondo gris, por ejemplo? Que tener una obra pensada con un fondo blanco y llegas al lugar y tiene un fondo rojo. Y sí, <risa> sí, sí, me ha pasado, no, me, me ha pasado. Es, esas cosas sí, no, no, no tanto como un fondo rojo, pero sí, mala iluminación. Ese tipo de cosas, sí, sí sin duda. ¿no? ¿Y qué haces? ¿Sí? ¿Te resignás y ya o...? Y pataleas sí, depende de la situación y las posibilidades que tengas. ¿no? O sea, eh, son creo que son dos cosas importantes. Lo primero, saber cómo se debe hacer o cómo querés hacerlo. Pensar en eso. ¿Cómo debiera ser esto que quiero hacer? ¿Cómo debiera ser presentado? ¿Cómo me gustaría? Y luchar por eso y después verás. Es la vida misma, o sea, ¿no? O sea, hay fotos que yo quisiera sacarla con una cámara de 150 megapíxeles y con el lente super, y bueno, no lo tengo y trato de emularlo. Y hay otro que quisiera, que por ahí, qué sé yo, no sé. O sea, no tengo, tengo mucho, pero no tengo todo lo que quiero. Y ni Spielberg tiene todos los extras que quiere. O sea, nadie tiene todo lo que quiere. Pero hay que saber bien qué es lo que quiere y qué es lo que uno resigna ¿no? Acá entramos al, al... Acá entramos a Crudo, quizás obviamente lo más conocido, que me dio muchas satisfacciones. Eh, esta foto ganó el segundo premio de Salud Nacional y después fue una muestra en ese mismo año en MACVA. Eh, acá también trabajé bastante sobre el tamaño. Cuando la mandé al salón, la pensé en un tamaño que era bastante más chico, era de creo que creo 90 por 40, una cosa así, porque pensaba, bueno, que iban a entrar al salón y le iban a ver, o sea, desde lejos se veía de una forma y cuando te vas acercando se ve de otra. Y, y terminé, digamos, en una muestra que hicimos en el la recuerdo Gabriel Balanci. que hicimos... Una foto enorme, de 200 metros 66 por 150, hubo que subirla por afuera, hubo que subirla medio como, como con sogas, porque no entraba ninguna, ni por el ascensor, ni por la escalera. ¿Cómo llegaste a pensar en esto? ¿Cómo llegaste a pensar en quiero ver la foto, cómo se va en el rod y exponer eso, o pensar la foto desde ahí? mira eh, empezó de una forma muy simple, muy, muy simple. Cuando empiezo a dar este clases de particular así, digamos, empecé a dar los talleres de terror, de, de, de revelado, digital, que en realidad empezó porque me empezaron a hacer consultas, yo empecé a hacer fotos digitales, empecé a procesar entonces, bueno, amigos, colegas fotógrafos, me empezaron a preguntar cosas, hasta que me dijeron, che, ¿por qué no te haces un cursito? Así vamos y aprendemos. Y, este, y, bueno, empecé a armar ese taller, y eh, tuve la suerte de de tener a, a, no puedo decir alumnos, porque no, no, no, no puedo decirlo, pero a, como asistentes a, a muchos de mis maestros. ¿no? Uh -huh. eh, fue una cosa maravillosa. Eh, y empecé a ver cómo, cómo explicaba esto de, de la imagen digital. Y cuando empecé a ver cómo, cómo se formaba, eh, empecé a estudiar cómo se formaba y conseguía algunos programas, específicos, que están antes del revelado digital, por así decir, que te puede mostrar la estructura del sensor y cómo, cómo se genera toda esa imagen. Y empecé a ver que había, que había una estética ahí, ¿no? que había otra cosa, uh -huh. que a pesar de que era una cosa eminentemente técnica, eh, no, no, se perdía, no se perdía la imagen y empezaron a pasar cosas que a mí, por lo menos, me gustaron mucho. Y sobre todo con esta foto, que es, realmente necesita verse bien grande, porque cambia totalmente cuando te acercas y te alejas Aparte, empiezan a generarse problemas, no problemas, pero temas de percepción, que parece que se empiezan a mover. Y, y sigue siendo una foto de un rostro, sigue siendo una persona. Y eso me pareció muy mágico, porque en realidad son un montón de puntos. Y cuando la vez grande, cada, cada píxel, no sé, tiene varios centímetros. O sea, se desarma completamente. Si te acercás, además no sabes si estás viendo la, la boca, la nariz, el ojo. Y e igual, a pesar de todo eso, me seguía pensando en el retrato, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pensando? que está sintiendo, y como dice Juan, en realidad no es el retrato de la persona, es, es mi subjetividad de esa persona o de ese retrato. En la uh -huh. última instancia termina siendo un retrato de mí mismo, casi más que de la persona. Yo siempre digo, bueno, ¿y esta persona qué estará pensando? ¿Y por ahí un, un problema filosófico? ¿O qué va a comer esta noche? No lo ¿Te pasa, ¿Qué pasa encontrarte a vos de cuando, por ejemplo, estás en una, una muestra ya expuesta, colgada? De repente, a la vez entera, y entendés algo que no habías entendido sobre. No, por supuesto, por supuesto. O sea, hasta que. Porque en realidad se puede decir que el trabajo de la obra es, es cuando terminó. Esto fue una, fueron tres fotos. Nada más. Bien grandes, tres fotos. Se partieron de estas tres. Ahora vuelvo, en todo caso. Uh -huh. Pero, algo mal metido. O sea, esa era la sala. eran tres fotos grandes habíamos ir revestido las, las ventanas con, con una imagen de, plena de, de la estructura de Ro, y nada más que estas tres fotos, y ahí adquirió realmente otro significado, ¿no? y habíamos puesto estas tres fotos que son los originales, de donde salieron las, las fotos, cada retrato salió de una de estas fotos, que por supuesto sobre, no hice el retrato de estas personas, en sí mismo, o sea, encontré est estos retratos, estas, estas caras, estas personas, después de haber sacado la foto mucho tiempo después. ¿no? Y el único, también muchos me preguntan, ¿y esto tiene Photoshop? Y no. Esto es mucho antes que el Photoshop, esto es en no Photoshop, por así decirlo. ¿no? O sea, no, el único ajuste que tiene es que... Uh, están un poco aclaradas, porque por la forma que se graba el RAW, para no hacerlo demasiado técnico, el ro en sí mismo es muy oscuro. Muy oscuro. Eh, porque la grabación es lineal, pues digamos, el registro es lineal, algunos alumnos ya sabrán por qué, eh, algunos ya se habrán olvidado. <risa> este, Lo único que tengo que sí hacer es aclarar un poco, porque si no son prácticamente invisibles, o sea... Es más oscuro que esto, se, se, se ve muy poco. Eh, y de alguna, de alguna forma también es como esto de que estamos siendo. Es una tercera lectura, son cosas que se van disparando, como vos decías, ¿no? O sea, de repente la gente ve otra cosa, y vean la observación, veían como estamos todos vigilados, eh, el verde militar, o sea, van sucediendo cosas que se disparan. Eh, que están en lo que uno hace, pero por ahí están subyacentes y uno no es del todo absolutamente consciente. Después sí. de esto, tomaste lo de una sola foto, ya la debiste en mucho, digamos, acá agarraste tres fotos, pero después agarraste solo una. Después sí. Eh, con Juan me convoca para hacer este 24. Que de una sola foto, ahí está en parte de lo que es la, la, la muestra, de, 20, de una sola foto hicimos 24, en distintos tamaños. Eh, yo elegí por qué 24, porque bueno, lo derivé del cine. El cine, para aquellos que conocen bueno, un poquito más, son 24 cuadros por segundo. ¿no? Y casi como que dividí, bueno, la toma, obviamente, ustedes lo saben, es una fracción de segundo. Pero, digamos, puedo decir, bueno, en un segundo pasaron estas 24 imágenes. ¿La imagen original era tuya también? ¿La foto original? Sí, si las fotos originales de Crudo siempre son mías. Porque, aparte, la única forma que tengo que hacerlo es partir del robo original. No puedo partir de un JPG, ni de un TIFF, ni de nada. Porque ya está, ya se pierde esta información, ¿no es sea. cierto? La única forma que tengo de hacerlo es si tengo el original de cámara. O sea, no, no, no puedo hacerlo una foto de ella, bajada de internet ni nada por el estilo. Claro, pero pensaba, qué sé yo, le pedís el crudo a otra, viste una foto que te este gustó y le pedís el crudo a otra persona, no nos pensaba por esa lado, ¿no? Sí, bueno, a partir de eso lo podía hacer, no, pero son eh, Son todas fotos or originales mías. Ahora, en el momento que la saqué, yo no le saqué la foto a este muchacho. Eh. O sea, no. Es como la foto dentro de la foto. Es como si hubieras salido a pasear por adentro de la foto. Claro, ¿Y en eso te costó mucho encontrar cuál era la foto que querías para salir a pasear? <risa> no, fui buscando, sí, obviamente, encontrar esta... Eh, por pues, ¿Dónde poder sacar 24 fotos? No, no, no, no fue nada fácil. Eh, inclusive intenté salir a sacar... Eh, fotos para, para hacer a las 24. Y eh, no, no, no, nunca me, no, no me dio resultado. Me Terminé sacando de esta foto que estaba pensando, ¿qué, ¿qué más? Una foto de un registro sin, sin ninguna pretensión artística ni nada, ¿no? o sea, simplemente... Y también es esto cómo, cómo una foto se resignifica cuando cambias el contexto, o sea, cada retrato cambió mucho con respecto a, a lo que vos, Podés verlo de, de, de dónde están, quiénes son. Yo creo que, digamos, me parece que presión artística, fotografía, como así por lo menos como yo la entiendo, va mucho más a la pregunta que a la respuesta. ¿no? O sea, más, más a, para mí, va más a una experiencia estética. Siempre digo que la, la, la imagen para mí va más allá de la palabra, donde la palabra no puede llegar. No porque sea más profunda ni mejor que la palabra. Y no a veces, bueno, la palabra no alcanza y entonces viene la imagen. Uh -huh. Pero también la imagen está antes que la palabra, o sea, es más elemental que la palabra. O sea, si hay algo que es potente, lo más potente de todo que tenemos como lenguaje es la palabra. ¿no? Mm. Este trabajo, la verdad que también fue una enorme satisfacción, eh, Juan lo curó, trabajamos muy muy cómodos, este, fue muy lindo. Eh, un, este trabajo estuvo subvencionado, o sea que realmente eh, tuve un doble gozo para mí. ¿no? Esto, esto es de chusma y esto sinceramente sí. no es de chusma nomás, así que me pueden decir que no. Pero cómo eh, vos eh, no, no conocías a Juan antes de tomar el taller con él, ¿no? ¿Cómo, cómo, perdón? A Juan no lo conocías antes de, to antes de tomar el taller con él, no lo conocías, o lo tenías lo ubicabas como fotógrafo solamente, no, no lo conocías Mucho personalmente. Momento, cuando volví a la fotografía no tenía idea de, del ambiente fotográfico, o sea, me lo... ¿Y cómo fue naciendo la amistad y este trabajo juntos que siempre te fue ayudando y vos lo fuiste ayudando a él también? ¿Y cómo fue naciendo eh, eso? Me empezó en el taller, no, tampoco es que, digamos, de, de entrada con Juan eh, tuvimos un contacto permanente, fuimos, venimos, o sea, nos fuimos conectando. Tenemos una relación muy llana, muy, muy cariñosa y... De muchísimo respeto, eh, yo personalmente siento que le debo a él, pero no, no que le debo, él va a decir: No, no me debes nada, seguro. O sea, no, o sea yo le debo que, que exista. Y eh, o sea, para mí son importantes las personas, los hechos históricos. Entonces, bueno, Hitler hubiera sucedido de todas formas, si no hubiera sido Hitler, hubiera sido Hamburger, qué sé yo es un hecho histórico y se produce y puede ser que sí, puede ser que no para mí eso es contrafáctico ¿no? yo agradezco que exista Juan este, si no, no sé, no sé si, si no hubiera existido Juan yo no sé cómo hubiera llegado a la fotografía por ahí hubiera ido con otro autor y no me hubiera, con otro taller y no me hubiera llevado y todo hubiera terminado un desastre o nada, o no lo no sé terminar, o sea, haciendo cine ahora por ahí, no sé, vaya a saber no, no, no es contrafáctico, no lo sé o sea, lo que sí estoy realmente muy agradecido, o sea, y tampoco es que Juan y yo no discutimos, o sea, no es que todos lo pensamos lo mismo, y, y, y por suerte los dos fuimos cambiando cosas, o sea, tampoco Juan es una persona estática que siempre piensa lo mismo, ¿no? O sea, fuimos intercambiando ideas, cosas, distintas visiones. Este, ¿no es eso? ¿Con, Juan, con Juan el otro día.. Eh... Jodíamos con que todos tenemos un pequeño Tito adentro que nos está diciendo cómo está bien, está... y tenemos un pequeño Tito que nos está hablando acá sobre la técnica, sobre ciertas cosas como. De ¿Qué tiene que ver más que todo con técnica? ¿Vos tenés un pequeño Juan acá atrás también? Sí, tengo a Juan, tengo a Gabriel, <risa> tengo a Carpitor, tengo a varios. Pero obviamente Juan es un referente principal, o sea, seguro, seguro, siempre le muestro todo lo que hago. Y la verdad que son. Las opiniones que, que a mí me importan son las de, te digo la verdad, no son más de tres o cuatro personas. O sea, y creo que en realidad en el fondo, a cualquiera que haga cosas, pasa siempre lo mismo. Las, las opiniones que te importan no son las de las miles de personas. O sea, si miles te aplauden y, y el que vos querés que te aplauda no te aplaude <risa> por lo menos, ¿no? o sea, si a mí miles de personas me dicen que está bien y las cuatro o tres o cuatro que me interesan me dicen que está mal me quedo muy preocupado muy preocupado o sea, no no, no, no, no, no digamos, no es que no crean en, en la opinión de miles de personas que no, no, no lo sé o sea, sí, sí me refiero siempre a a unos pocos, digamos. ¿Sos inseguro en tu trabajo? ¿Como que pensás que puede estar mal? O a lo mejor cuando ya estás casi por montarlo, ¿tenés un cierto miedo de que, uy, a lo mejor está haciendo cualquiera o, o estás bastante ya confiado en lo que estás armando? Ah, Yo si, todavía sigo sorprendido de, de que mi trabajo ha tenido una cierta aceptación. O sea, no, no, cuando yo empecé el taller de Juan, eh... Mi, mis intenciones eran muy, muy modestas, o sea, y siguen siendo lo, pero quiero decir, nunca pensé que, que iba a tener reconocimiento que tuve que no es nada del otro mundo, eh, no, no, no, siento que haya llegado a ningún lado, pero es mucho más de lo que yo pensaba, o sea, y siempre estoy inseguro de mi trabajo, siempre tengo dudas si, si está bien, si vale la pena, no, no, eso eso no lo pierdo nunca, por supuesto que lo disfruto, eh, no, no voy a engañarme si, si fuera todo sufrimiento, no lo haría. Pero, no, sin duda, eh, siempre estoy desconfiando un poco de lo que hago. ¿no? Pero pregunto además porque ahora lo que estás haciendo actualmente, pues volviste, digamos, acá, saliste de todo el formato de este y volviste a... Sí, perdón, esta es la, la foto, para que lo viera un poquito más, ¿de dónde salió 24? Ah, es muy chiquita la sí. Claro, no, me, no había visto esta... Uh -huh. este, como... La última cara, por ejemplo, esta, es esto. Es como donde está Wally buscar esto acá. Sí, sí más o menos. Sí. Podría ser sí. un librito de encuentro en la imagen. Este... <risa> este... Bueno, para ir saliendo rápido, de... hice algunas otras imágenes también. El crudo funcionó muy bien. El crudo tenía una, Mandaba un concurso y entraba. Mandaba otro concurso y se llevaba una mención, un premio. O sea, no. Fue el año fue crudo, ¿no? Fue. Eh, siempre, siempre funcionó, gustó y por lo tanto también llegó un momento que dije: basta, este, no quiero hacer más nada. Este, no quiero saber más nada con, con, con el RGB, ¿no? Y, <risa> ya después, preguntaba por eso justamente, porque en un momento ya es como. La otra vez hablábamos un poco de eso con Juan y creo también lo hablamos con Santiago. Que no recuerdo si también con. Pero bueno, o sea, hablábamos bastante de esto. Es como Silvio Rodríguez con el unicornio. En un momento dices, si no quiero cantar más unicornio. Ya está, ¿no? ¿No te sucede eso? ¿Cómo, cómo? Que por ejemplo, sí. Silvio Rodríguez con el unicornio, que en un momento dices, no quiero cantar más el unicornio. No, no, claro, o sea. Eh no yo realmente o sea no ahí sí no, no tendría ninguna casi satisfacción en hacer este un otro crudo más o sea eso sería ah bueno porque alguien me lo pide y me lo paga por ejemplo una cosa así absolutamente comercial y bueno dale lo okay. que este pero de ninguna forma no no no ya no no no no tengo ganas de hacerlo o sea ya está yo lo hice lo exploté todo lo que pude lo exploté en el sentido que lo, lo trabajé todo lo que pude y está bien, pero sinceramente cada uno tiene derecho a hacer lo que tiene lo que se le haga la gana con su trabajo, con su arte con su expresión pero lo que uno puede evitar de alguna forma son las consecuencias no como casi todo acto de la vida no se puede hacer lo que se le haga la gana, pero todo siempre de alguna forma tiene una consecuencia y a mí en general me molesta la gente que, que se repite un poco, no o sea que si va en otra vez haciendo lo mismo, ya la vi esa foto, y más poco lo que estoy haciendo ahora que no sé si yo lo llamo fuera de lugar es un trabajo en proceso un proceso de descarte que en realidad es algo que en general no, nosotros no mostramos al público no o sea eh, mostramos como decía Valerio eh, no, tres o cuatro los, los, nuestros referentes nuestros allegados, pero pensando que que, más que en esta charla la mayor parte van a ser estudiantes eh, o bueno gente que quiere saber cómo son las formas de trabajo. Y dije, bueno, vamos a mostrar es, cuál es un proceso también, no un proceso que no está terminado. Bueno, también alguna gente lo muestra, el famoso work in progress. ¿no? Uh -huh. eh, y también esta dificultad a veces de salir de lo que funciona, de lo que te fue bien... Y, y empecé haciendo este tipo de cosas. Y tuve la suerte también que la pegué, porque sacó un segundo premio en Carafa, quedó en el Museo Carafa. tuve la suerte que esa cosa que aún me preguntaba, que no yo nunca podía imaginar que, que cuatro fotos mías están en museo, ¿no? O sea, está en el Museo Carafa y en el Museo de Bellas Artes. O sea, no, yo no... no Realmente, me, me tengo que golpear la cabeza para darme cuenta que, que eso sucedió. ¿no? Y, um, eh, esto es lo que me preguntabas, de claro. la referencia, que inclusive la, la puse un poco también a propósito. Estas cosas inconscientes que uno tiene en la cabeza, tanto ver, tanto imaginar, eh, estaba basada en esta obra de Jeff Wall es una cita. Ahora, cuando yo estaba sacando la foto, Jeff Walt, para quien no lo conozca, creo que por la mayor parte de ustedes la deben conocer, eh, son fotos totalmente producidas, sacadas con cámara de placa. Eh, no es una... El, el cara está emulando lo que es, digamos, la, la street photography de alguna forma, pero es una foto totalmente eh, preparada. En mi caso, la foto... Típica de street photography, o sea, no, no programé nada, estaba ahí esperando que sucediera algo y de golpe sucedió. Y una foto que a mí me interesa, o sea, pero también está dentro de lo que es la búsqueda, ¿no? Y mi diálogo con quien discuto, con Jay Wall, que no me gusta pero me interesa muchísimo. Te pones a esperar la foto, te quedas un rato cuando ves una a veces sí. En este caso, por ejemplo, tuve un rato largo. ¿Ves? Acá, por ejemplo, digo, bueno, ¿y a quién tengo en la cabeza? Pero por ahí no, no en el momento, pero indudablemente uno está lleno de influencia. Y acá hay algo de Steve Shore, ¿viste? O sea, no, no quiero compararme, ¿no? O sea, no quiero decir que esto es Stephen Shore, por favor. Pero sin duda cuando la veo digo, oye, esto, esto... Esto de tanto ver Stephen Shore que de alguna forma te queda en la cabeza y tendés a, de alguna forma a repetirlo. Creo que hay ciertas diferencias, son como transposiciones, no, no sea así. ¿eh? Hay algo de Stephen Shore en esta foto, algo nada más, no es eso. Ni pretendo que lo sea, simplemente estamos acá hablando con gente que sabe de fotografía, la mayoría que conoce de fotografía. Y viendo un poco la cocina de las cosas. ¿no? Este... También de nuestro querido fotógrafo inglés, ¿cómo se llama? Se me, fue el nombre? ¿Se me van los nombres. Eh, Martin Parr. Pero lo descubro después. ¿no? o sea, Cuando empecé a juntar esta foto, dije, ah, que estas son las memorias, por así decir. ¿no? Las memorias que uno tiene inconsciente Pero, te lo voy a preguntar porque eh, ya creo que es, es claro que lo has mencionado pero eh, hacerlo explícito. ¿Qué tanta importancia le das al tener un bagaje cultural de conocer fotógrafos? Por ejemplo, también vos hablas mucho desde el cine de conocer eh, trabajos fotográficos del cine, de trabajo de dirección de fotografía. Sí. Eh, Mira, creo que hay dos cosas. Yo quiero entender dónde va la pregunta. Creo que digamos, el quehacer artístico, fotografía, todo esto. pero vos lo podés hacer, me parece, me atrevo a opinar, de, de dos lados. Uno de un lado muy, muy visceral, por decir, Antoine de ágata uh -huh. Es una cosa, la fotografía visceral absolutamente, viste, o sea, hay muchos otros ejemplos, bueno, no me vienen ahora a la cabeza, seguramente por ahí pueden hacer acordar de algunos, que son fotógrafos viscerales. Eh, la última etapa sobre todo de Robert Frank ¿no? o sea quien se va a la, la, la foto que más me gusta a mí, a mí es eh, la foto de, de Flamingo de Robert Frank ¿Mm? la foto que yo quisiera hacer por todo lo que transmite, es una foto que técnicamente no, no, no, no, no es nada superlativa ni nada, pero es una foto que yo amo profundamente y y después están todos aquellos que digamos que se nutren de, de, de ideas, de filósofos, de la política, de la historia del arte. Eh, y yo trato de andar por los dos caminos. O sea, ojalá, eh, si, si, si pudiera haber un chip que me mete los cinco años de historia o seis de historia del arte en la cabeza, cinco o seis años de la licenciatura en filosofía... ¿no? que Si hubiera chico nos podía poner, o sea, me diera el tiempo y sí, lo haría todo eso. Y creo que podría llegar a ser un poco mejor fotógrafo si supiera más cosas todavía. O sea, creo que todo eso te nutre. Yo, por lo menos, como cosa personal, sentí en un momento que necesitaba abrevar en lecturas, en muchas otras cosas, porque se me acababan... O sea, me volvía a repetir. Hacía la foto linda, por así decir. ¿no? O sea, no podía superar a... A Weston, Cartier-Bresson, Ansel Adams y todo eso, me quedaba anclado ahí. O sea, tuve que empezar a ver de otra forma. Cuando pensás en, la, en abordar la, el trabajo, por ejemplo, Agustina decía que ella no podía evitar que, es, eh, que tiene el estudio social de por medio. Claro. Eh, eh, vos tenés algo que de hecho es eh, muy cine, cinemático, decirlo de alguna manera. Eh, ¿lo ¿Sos consciente de ese, de ese lugar? O... Sí, sí, porque... Eh, muchas veces, bueno, en, en mis clases, o sea, bueno si hablamos que es lo más importante en la fotografía, no, no, no hay algo, es un todo. Eh, en lo personal, eh, si no funciona la luz, difícilmente para mí funcione la foto. O sea, lo que más me importa es la luz. O sea... Y respeto, por ejemplo, el trabajo de los directores de fotografía del cine, eh, yo he hecho no, no, bastante de dirección de fotografía en cine, no, no, no fue mi actividad única ni específica, pero como me ha gustado mucho, lo, lo hice y lo disfruto enormemente, eh, y para mí la luz es lo que más tengo en la cabeza, o sea, si no funciona la luz... Y cuando decimos la luz no es simplemente el claro oscuro o la luz dirigida, a veces puede ser la luz plana, ¿no? O sea, simplemente, o sea, pero la luz es para mí es capital, en, en, por lo menos en, en como yo siento la fotografía. No es que todas tengan y tener buena luz o mala luz, no sé cómo definirlo eso, pero sí es lo que yo tengo en la cabeza. ¿no? O sea, ¿Y cuánto de eso lo pensás en la toma directa cuánto de eso pensás después en trabajo de postproducción? A trabajo de postproducción lo que hago es resaltar eso. O sea, digamos, lo que yo veo, hay que entender que la cámara eh, no ve lo que ve el ojo. En algunos casos hoy las cámaras ven más de lo que ve el ojo. Está pasando que hoy a veces no querés tanto detalle en las zonas bajas, querés más contraste. O sea, nosotros en la época analógica lográbamos para tener los, la escala tonal completa. ¿no? los famosos sistemas sonal, los 10 tonos y toda esa historieta. Hoy muchas veces tenemos que salir a contrastar o a, hacer, a eliminar algo, porque por ahí la cámara ve más de lo que queremos ver. Unas buenas cámaras son realmente increíbles, la profundidad, de color, de tonos que hay. O sea, por eso muchas veces necesito trabajar la imagen para lograr en realidad no, eh, no un efecto ni nada por el estilo, sino la luz que yo quiero, como muchas veces o sea, todas estas fotos no, no están fotos no están producidas con la luz que hay en el lugar lo que trato de hacer es llegar a, un, a una imagen que respete lo que para mí es digamos, con la forma de la luz de esa escena y lo que más la representa ¿no? y um, estas fotos tienen su, su trabajo, su proceso, hay trampas, pero bueno, como dice Juan, hay cosas que no se cuentan, que ustedes la verán o no. Este... ¿Y por qué fuera de lugar? ¿Por ahora? Porque... Un poco lo que estoy buscando no es hacer la serie... Digamos, bueno, bueno, tengo esta foto y 10 más que se parecen, ¿no? Y, bueno, bueno o sea, que, que no tiene su lugar, que está fuera de contexto, que algo cambió. Es un nombre todavía muy, muy primigenio, no sé si va a quedar o no. No sé cuáles de estas fotos van a quedar. Y no sé si algo de todo esto va a quedar, ni siquiera. Está muy crudo. Oh, oh, oh. <risa> este... No, yo creo que sí, pero, digamos, todavía, de alguna forma, búsquedas experimentales. Eh... Abro un poco el micrófono por si alguien de sí. los lo que esté viendo quiera preguntar algo. Vi que habían preguntas antes que había dejado en el tintero, que dije, después ¿pues habría. Si alguien quiere decir algo... Y lo diga. Sé que Nicolás había preguntado algo, por ejemplo, estoy viendo acá. Renata Finelli también. Eh, yo les voy a decir algo que aproveche meter palabra ahora, pero igual seguimos viendo y seguimos hablando, pero creo que fue un momento para que hable de la gente que quiera. Tengo un perro la atrás y voy a hablar por micrófono yo. Por más que sea 11, por más que haya cuarentena. La gente sale, hay mucha gente en la calle últimamente no sé por qué pero bueno la gran perros y esas cosas hola sí, bueno, contanos ah qué tal este tenía una pregunta ¿qué tal? Eh, qué tal quería saber si trabajás con imágenes que son tomadas o también con producciones digitales es decir si vos producís las imágenes digitalmente que no, que no Imágenes que no fueron hechas. Digamos. ¿Imágenes de síntesis? No, eh, sí. eh, eh, por el momento no. Por el momento son todas imágenes eh, que yo registré y no estoy trabajando con imágenes de síntesis. Eh, es un proyecto en carpeta, lo que pasa es que lo requiere bastante complejidad eh, hacerlo bien, pero es otro de los de los dilemas con que se va a enfrentar la fotografía, que va a ser muy difícil diferenciar algo creado artificialmente, por así decir, y de algo real. Claro, sí, yo sobre todo viendo las primeras imágenes que mostraste, las de dípticos, en, en las primeras imágenes donde hay personas de un lado y hay animales del otro, por ahí esas imágenes como que cuesta este, darse cuenta. Eh, si fueron tomadas o no, por eso te preguntaba. No, lo que pasa es que cuando veías animales son dioramas, son dioramas del Museo de, de Metropolitano de New York. Son dioramas que son muy interesantes. Si, sí, ah. interesa, fíjate los dioramas de Sugimoto, por ejemplo. Un poco yo me tenían en la, en la, en la cabeza el trabajo de Sugimoto cuando hice esa foto Claro, bien, bueno, muchas gracias. Andy. No, no, no. <risa> Dale, hasta luego. Tito, eh, una pregunta que yo he evitado en esta, en esta charla de hoy, porque es como el. lo, to, lo tomas de taquito y lo agarras como querés, digamos, pero es la técnica en general en tus fotos. ¿Cuánto le das eh, de, de, de importancia en cuanto a técnica y en cuanto a expresión? ¿Qué, qué tan importante es una y otra? A ver, eh... Yo creo que así viste como te decía que hubiera un chip que de, de, si hubiera un chip me podría saber toda la historia del arte, la filosofía, la historia del mundo, los en física cuántica. Me gustaría saber de física cuántica también. Entonces, si fuera tan fácil, o sea, digamos a nosotros como fotógrafos, yo te hago la pregunta al revés: ¿De qué te sirve no saber de técnica? De nada. O sea, por supuesto, que lleva un tiempo, es un esfuerzo, o algunos les hinchan un poco los pinones, ¿no? me fastidia. Pero en realidad, una vez que sabes eh, está todo a favor tuyo. O sea, la técnica se vuelve a favor tuyo. O sea, ¿no te gustaría saber manejar como Fangio? Y sí, por las dudas, no sé si te vas a hacer una maniobra o pues, se me cruzó un caballo a mitad de la ruta. Mejor saber manejar como Fangio, o sea, digamos, sí. En la fotografía, la técnica, está muy ligada. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque dice, bueno, ese fotógrafo no sabe nada de técnica y sin embargo es un gran fotógrafo. Esto es absolutamente cierto. Lo que pasa es que ese fotógrafo, la técnica que la usa, que usa, seguramente la conoce muy bien. Por mm. ahí no sabe de otras. Pero si este si es un fotógrafo de reconocido, o sea... Es como decir que, bueno, que, eh, que Robert Frank no sabe de fotografía, por ejemplo. Porque sus imágenes ah, no se lucen, no tienen un lucimiento técnico. Pero estoy seguro que él sabía perfectamente cuál era el resultado final y cómo lograrlo. Eso es lo que no podés desconocer como fotógrafo. Yo lo que busco los estudiantes es que el resultado final sea el que quieren, no el que sale. O sea, ¿y qué mejor que eso? Para eso, bueno, es importante conocer la técnica. La técnica siempre va a estar a favor tuyo, nunca en contra. O sea, eh, podés ignorarla. Pero, bueno. Hay que saberla para no hacerla. <risa> porque si no, la, si no la haces pero no la sabes, no sirve de nada. No lo no, no hiciste porque no sabías, no porque no quisiste. Exacto. O sea. Exacto. Eh, sí, claro, además acordar un poco de hecho... Eh, para montar ciertas obras, por ejemplo, que una desarma completamente en el postmodernismo suele pasar estas cosas, desarmar todo, ¿viste? Eh, pero hay que saber todo lo referente para poder decir, no los voy a tomar ninguno, voy a hacer lo que se me cante el alma por no decir otros espacios. Bueno, y acá ya llegamos al final. Esta imagen está quedó ahí suspendida en el tiempo en en el Fondo Nacional de las Artes, porque bueno, no, no se pudo, no se pudieron devolver las obras. Y esto fue lo último que expuse, que lo último que presenté. ¿Está, ¿Cómo? Está en cuarentena esta obra? Sí, quedó en cuarentena. <risa> este... Acá bueno, voy, a, voy a cometer una, una pregunta que es de, de cómo el truco de magia. ¿Estas fotos Tenía más luz y era de día, ¿no? ¿Hiciste ese, hiciste ese trabajo que nos mostraste alguna vez de empezar a oscurecerla de noche. Vos eh, que, que, es, que es de día o que es de noche. Yo creo que la foto la tomaste de día y la pasaste la noche. O de día de, de ese medio anocheciendo. Es en realidad a veces esto es de las cosas, o sea, la eh, imagen se ve un poquito. Más, eh, más clara que la copia la, la copia es un poquito más oscura eh, alguien decía la sombra en la, en la luna sobre todo si uno deja va, eh, la, la cámara con bastante exposición el pastorino inclusive tiene unas fotos hechas de noche digamos con larguísimos tiempos de exposición mm. y empiezan a, a a ser raras porque están tan iluminadas por así decirlo, por por las propias luces de la ciudad o de ambientes o de la propia luna, que empiezan a transformarse. O sea, la luz del sol y la luz de la luna tienen la misma dirección. O sea, no, no, no cambian mucho. y la, El tipo de sombra que producen va a tener mucho que ver con el cielo. que Si es un cielo y, es, y estás en, a cierta altura... Que el cielo es muy oscuro y que refleja muy poca luz, vas a tener prácticamente el mismo grado de contraste que tendrías con. si estás iluminado solamente por la luna. Lo que pasa es que obviamente requiere tiempos muy largos de exposición. Sí, está un poquito, claro, ahora estoy que está un poquito movido de hecho el personaje, así que hay tiempo largo. Ahí. Uh -huh. Nada, eh, me gusta acabar de saber cómo hicieron cómo el truco también, una manía que tengo claro, de... No, no, está bien. O sea. Lo que pasa es que, bueno, también, eh, eh, ojo, esta imagen no pretende tampoco ser de confundir al espectador y decir, bueno, esto es real, ni real. Bueno, ahí te hago una pregunta aprovechando, ya que me, la dejaste, me dejaste la pelota en el, en el arco que tengo que patearla. ¿Para vos la foto es real? No, es un nuevo objeto de la realidad. No lo dije yo, lo decía Daniela. <risa> Pero era, era una pregunta que te, tenía que hacer. Eh, gente, abro el micrófono en serio. Quien quiera hablar, métase, eh, nadie muerde, nadie le va a decir, no, esa pregunta que hiciste, no, terrible, no puede hacer eso. Digan lo que quieran, hablen, eh, posta, tratemos de hacer esto una charla y no un diálogo. Okay. Bueno. Acá, Nicolás, termino la, la pregunta que había metido de Chusma antes. Eh, si, se, si, se, si tenía ganas de contar qué cámara usó para los trabajos de, del desierto. Los eh, trabajos del desierto, desde, hecho desde una LUMIX, una cámara de cuatro tercios, una Sony APS, de la, la, la NEC 7, eh, Nanico con d 800 eh, ¿qué más? Hay. Ah, no sé, alguna más que debe haber por ahí. O sea, no, no, no están hechas con una sola cámara porque aparte son de varios momentos. Bárbaro, muchas gracias. Y ahora aprovecho ya hago una pregunta que me surgió con, con este último trabajo. Eh, las fotos del subte o el tren ese son de otro lugar, ¿no? ¿De qué otro lugar? De otro país, digo, del exterior. No, me, no pude reconocer los asientos. Sí, sí, sí, es otro lugar. Muchas gracias. No, ¿Cuánto nada. tiempo tomás entre cada trabajo más o menos en decir, bueno, este trabajo por ahora ya está para mostrarlo? O ¿Cuánto tiempo has tomado en algunos? Y mínimo un par de años más o menos. No, no, cada trabajo, como, como sí, dos años por lo menos, me lleva. ¿Hay alguno tiempo. que hayas dejado y tomaste después de nuevo o que abandonaste por completo y dijiste esto no va? Eh, sí, sí, sí, sí, sí hay, varios, hay varios. Hay varios que quedaron ahí en el tintero, que por ahí algún, algún día los retomo o por ahí de otra forma. Hay veces que necesitas dejar madurar o te entusiasmas con algo y después te das cuenta que no, que no funca, que le falta, no le encontrás la vuelta sí, sí, hay varios que han quedado ahí perdidos por ahora tengo una pregunta ¿posible? sí, sí, sí. Eh, me incorporé tarde a la charla y tal vez ya lo conversaron pero me completando un poco la pregunta de recién cuánto dura un poco la, el proceso hasta la presentación hasta el mostrar el trabajo eh, antes, en la idea de la fotografía de esa adrenalina que daba el clic de, de, de sacar la foto, el momento de la toma. Sentí, Néstor, que la tenés en el momento de la toma o en el momento en el ese revelado del RAW, de, de ese trabajo más fino. Pensando más en, tal vez, en este trabajo que hiciste de, de ir hacia los orígenes del, del revelado digital. Eh, ¿Dónde está esa adrenalina? en tu trabajo. Son dos cosas distintas. ¿no? La adrenalina del disparo todavía sigue existiendo porque medio segundo antes, medio segundo después, tengo muchas fotos que no sirvieron porque las saqué en el momento impreciso y otras que quedaron muy bien porque las saqué en el momento preciso. ¿no? Este, y no, no apelando a, a Cartier-Bresson, sino que bueno, que las cosas se mueven algo que cambia un poquito de lugar y ya dejó de funcionar una luz que se movió qué sé yo cualquier cosa que pase y la foto deja de funcionar eh, la adrenalina del clic depende del trabajo que esté haciendo existe y, eh, y también debo reconocer que disfruto muchísimo el trabajo de, de, de la computadora no o sea de estar con la compu de procesar la imagen de encontrar el color eh, yo de pibe pintaba y este y, y recuperé un poco eso, ¿no? O sea, tengo mi guaco, mi, mi tableta, eh, eh, disfruto realmente poder trabajar la imagen, encontrar el color, encontrar los tonos. Eso también me produce adrenalina, ¿no? Ir y venir, volver. Voy a hacerte la pregunta que eh, dijo acá Daniel, uy, tu apellido no voy a poder decirlo nada, Seuski, pobre, de, de, más de una vez que, no, perdón, Sergio, no, la pregunta hizo Sergio, ah, otro apellido difícil, Eleusipi, no es tan difícil ese, eh, Pregunta que no tiene micrófono y dice si es que eh, un fotógrafo, si eso es un fotógrafo más de pedir permiso o pedir disculpa de la foto de la gente. Ahí tengo, oscilo con las dos cosas, o sea, el problema es que muchas veces pedís permiso y ya cambió todo, ¿no? O sea, a lo sumo, por ahí a veces lo digo después, o sea, bueno, disculpe, muestra muestra que le saqué una foto, porque si me intervengo por ahí ya se... Sí, sí, sí tengo la sensación de que la, la, la foto, o sea, es un, es un microsegundo a veces, o sea, que perdiste ese momento y todo cambia, no sé... Me ha pasado muchas veces de querer volver a hacer una foto de algo que está fijo y no encontrarlo. No, no, no era lo mismo que había visto, no, era, no sé, se corrió una nube, qué sé yo qué pasó, y ya no era igual. ¿no? O sea, la fotografía obviamente habla del tiempo, pero de una forma indirecta. Porque aparte, yo me preguntaba si la fotografía es real. Y yo no sé, ahí tengo mi discusión, que es absolutamente personal y no quiero teorizar sobre esto porque no digamos, muy complejo. Pero el no tiempo para mí no existe. O sea, si hay algo que existe, tengo la sensación de que es el tiempo, el tiempo, el cambio, el tiempo es el cambio, todo cambia y eso da el tiempo. Y la fotografía pretende algo, fijar algo, como si el tiempo no existiera. Por eso digo que entre comillas es falsa, ¿no? Pero de todas formas siempre tiene una referencia por, bueno, con la realidad, y es que eso me, me atrae mucho de la fotografía. Que yo digo que no es verdadera, que es falsa y todo lo demás, pero al mismo tiempo digo, sí, pero esa montaña estaba, esas luces estaban, ese tanque estaba. O sea, y nos retrotrae a algo real. Eh, es mágico. Que estemos viendo algo... ¿No, no piensan que es loco que uno está en un sino viendo una película? O ahora en casa y una película que está de... de, de, de, de, de, de, de, de no, no digo de terror, pero de suspense, que te asustas y sabes que... Que es todo mentira, y te asustás igual y sufrís igual, ¿no? O sea, las fotografías tienen también algo de eso, o sea, hay, hay circulando un ejemplo en internet de, de que hacían fotografías de gente eh, haciendo cola, separada con la distancia esta de un metro, y que depende si la tomabas con un angular o con un tele, cambiaba completamente la sensación de, de si estaban juntos o, se, o separados, ¿no? O sea puede mentir también. Eh, desde el lugar de eh, la, desde la pedagogía, desde también eh, lo que tomás eh, de diferentes medios, digamos, de diferentes modelos de arte, ya seas eh, cine, música, como hablabas, todo eso, ¿qué es eh, lo que te ha ido dejando cada lugar para pensar en la foto, digamos? Eh? Hablo desde la pedagogía también porque tenés mucha interacción con los alumnos. De hecho, somos eh, 130 más o menos los que tenés en este momento, que tuviste has tenido por lo menos en, en, sí. en la UNSAM. ¿Ha ido cambiando algo en tu fotografía, en ese lugar de estar, de estar en, en vínculo con eso, también con la música y también con otros espacios? Sí, obviamente. A veces es difícil decidir exactamente en qué. Primero, la docencia me dio una enorme satisfacción, también es un regalo que me dio la vida, o sea, ser docente de Sam es para mí maravilloso, eh, una cosa increíble, me, me emociona realmente, y obviamente influye en todo lo que hago porque cuando yo hablo con ustedes también me estoy cuestionando, no O sea, me estoy preguntando cuando veo las fotos de ustedes, también me, me pregunto por mis fotos, o sea, todo eso de, me va modificando. Decirte en qué exactamente, no, no sabría decírtelo. Eh, la música, sí, la música es algo que tengo permanentemente en la cabeza, están sensaciones, y envidio a los músicos, realmente. ¿no? o sea No sé si alguien está viendo una serie que se llama The Eddie, este, que es alguien que tiene un club de jazz en, en, este, en París, y me muero de envidia, realmente. Este, ¿Cómo se llama la serie? Todos, sí, perdón De Eddie, ah, ahí puso ese puso de no lo conozco, no, no lo he visto eh, Hola José, ¿podrá hablar un poco del trabajo de Insomnio 1 y 2? Ah, bueno eh, Insomnio 1 y 2, que no los puse primero para que no hacerlo demasiado largo no hacerlo. La idea es cómo lo llevó a cabo Preguntan específica Fer pregunta eso, Fer Di Francesco. Eh, no sé si lo tengo en esta máquina. o sea, Insomnio V2 eh, trabajé con el, con el movimiento, ¿no? con la imagen borrosa, por así decir, pero siempre tratando de mantener un punto, un punto fijo. O sea, no, no era que dejaba que todo se moviera, sino eh, siempre la sacaba desde un vehículo en movimiento, pero también paneando la cámara para mantener algo, alguna cosita que estuviera relativamente definida. Es un trabajo que me gusta, pero también que lo dejo ahí, porque también son los momentos que uno tiene que pasar, que se enamora de, de, del pictorialismo, de alguna forma, del impresionismo. Eh, entonces, digamos, bueno, son cosas que hay que hacer, eh, pero hay que pasarlas también. ¿no? Eh, no las niego, están en mi sitio, me siguen gustando, pero bueno, es parte de otro momento. No te quitan el sueño, ojo, ojo. Estoy con los chistes hoy, pero malísimos. Uh -huh. eh, no, no, hoy es un mal día para los chistes, así que no voy a hacer más. Uh -huh. Dice gracias, Fer. Eh, a todo esto, Fer, mañana en la mañana a las 11 va a estar una charla también en algún lugar de internet. Uh -huh. Puede pasar el poro si quiere por ahí, escribirlo abajo y lo decimos. Eh, las fotos de Fer son de mis de los compañeros que tengo que me gustan muchísimo los que tienen. Gran estudiante. No sé si tan estudiante, pero bueno. <risa> no, pero, eh, aprovecho que no tiene tiene micrófono, así no me puede barriar de vuelta. Eh, te quería hacer una última pregunta, y con esto, si nadie más quiere hablar algo, eh, yo cierro. Eh, vos siempre hablas mucho de lo que se viene hacia adelante, también cuestionas mucho cómo viene la fotografía desde los medios, desde lo que viene con la cámara de celular. Eh, ahora estamos... Por un lado, con una tecnología que está invadiendo muchísimo, con una tecnología que de hecho estamos haciendo una entrevista por cámaras, mm. haciendo este simulacro que es real. Eh, y por otro lado, también hay un, toda una idea de qué va a suceder después de la pandemia, como habíamos hablado en un momento. ¿Cómo ves vos el panorama hacia adelante? ¿Qué pensás? Que... Es casi una pregunta de, de, de adivino, pero bueno. ¿qué, no, qué... mira, es, es una pregunta excelente pero al mismo tiempo, la verdad, muy difícil, o sea, más en esta situación. O sea, creo que el gran desafío lo, lo tengo yo como docente, pero también todos ustedes, todos aquellos que son estudiantes o que estén interesados en la fotografía, decir, bueno, ¿qué es la fotografía de hoy? ¿Qué es la fotografía de mañana? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Qué es todo el arte, inclusive? Porque cuando me dicen, ah, la fotografía está en crisis, yo te pregunto, ¿qué arte no está en crisis, digamos?, el cine viene haciendo lo mismo de hace años, o sea... Bueno, en fotografía se hizo todo, y también en cine se hizo todo, en literatura se hizo todo, en pintura se hizo todo. O sea, hoy hay mucho, por ejemplo, en las bienales... Hoy no, bueno, hoy no hay nada, ¿no? Pero digamos, hasta hace poquito, o sea, toda expresión prácticamente de las bienales o exposiciones grandes, mucho hacia las instalaciones. Yo ahí tengo un cierto problema, son muy pocas las que me interesan y me gustan. Eh, digo, por el primero me interesa y después me gustan. Eh, creo que el gran desafío de todos nosotros es decir, bueno, ¿cuál es el lenguaje de esta época? no o sea, Cuando ustedes estudian en Historia del Arte, van a ver que los artistas, los creadores de cada época, lograron una representación de su época, pero también sobre el borde. ¿Qué quiero decir sobre el borde? O sea, no una representación literal, o sea, forzaron a expresar, digamos, lo más importante, lo que estaba por cambiar de esa época. que Eso es lo más difícil. O Entonces, sea, ¿qué, qué, ¿qué fotografiamos de esto que está cambiando? O sea, no, no es nada fácil, pero bueno, este es el desafío que tenemos todos, ¿no? O sea, si no, nos queda repetirnos. Y está todo bien, aquel que quiera repetirse, como yo digo, aquel que quiera pintar como Picasso, hacer cubismo, está todo bien. Si le gusta el cubismo, si le gusta el impresionismo y quiere pintar impresionismo, no puede hacer, ¿quién le va a decir que no? Pero bueno, no va a entrar en ciertos lugares, no va a tener una trascendencia, eso es todo. Ahora si lo disfruta y es feliz. Está todo bien, ¿eh? O sea, yo con la música no pretendo llegar absolutamente a ningún lado. Mi enorme satisfacción es poder sacarle algunas notas al bajo. Eso es todo. No pretendo ni cambiar ni la historia de la música, ni la música. Es más, hasta ahora no me ha escuchado nada más que mi profesor. Nadie más. No, podría haber un concierto entonces tú y yo. No, no, no, no. y no tengo ningún interés más que, digamos, amigarme con mi bajo y, y encontrar los sonidos y entender un poco más la música. Por ahí el día de mañana si llego a tocar un poco el pelito mejor, por ahí toco un poco de cumbia, algo simple, y salgo por los barrios. <risa> que me encantaría, ¿eh? Si vos me decís ir a tocar cumbia por los barrios, me encantaría. Y me toca, y me encantaría tocar con este, en Nueva York en un club de jazz o en el cambio de obviamente, pero eso es mi ensueña. Ah, ahí está diciendo quiero. Bueno, eh, yo creo que, que estamos más o menos en, no, no sé si alguna pregunta que te, me haya faltado hacerte, te gustaría que te hubiesen hecho. No, no, sí, saber si se aburrieron o lo disfrutaron nada más. <risa> Mira, eh, todo el tiempo estuvo más o menos entre 80 y 90 y estamos en 82. Ocho claro. se aburrieron solamente parece, así que Estoy bastante bien. bien. <risa> Eh, ¿Cómo es que se exige acá ahí la, la señal de internet? A lo mejor no, no es que se aburriera. No, no, también a veces la gente tiene cosas que hacer, bien, hay sí, mucho está, que hacer. Estamos compartiendo con una charla de Goldenstein que venía ahora a las 7, así que... Ah, también. perfecto, perfecto. Nos da más espacio entonces para, para que vayan a otros lugares. A bueno, de mi parte quiero dar las gracias. Estas no, cost... Gracias a todos ustedes. Esta es justo la última charla del ciclo que estamos haciendo por lo menos con Larry Sega, con Rosario Morazo, con Ceci Longar y yo. Eh, ya estaremos avisando de nuevas charlas eh, de otro ciclo o cambiar este a otro formato, veremos qué y estaremos avisando. Pero eh, fue muy rato, además terminar con Tito, que tenemos todo un pequeño chito en la cabeza, como he dicho. Eh, no, no me... lo, mal que, lo mal que la paso, por ejemplo, ahora estoy tratando de sacar fotos de mierda, fotos malas jugando con rollos vencidos de setenta y tanto y todo eso. Y cada vez que tengo miedo de que vos veas una de esas fotos, porque ¿cómo me vas a putear por sacar fotos que están con rollos muy vencidos? No, jamás te diría nada. Te, diría, te, te voy a preguntar por qué, nada más. Eso es todo. ¿Cómo me voy a poner a eso? No, jamás me opondría a eso. Si querés rayado, lo, lo tirás por el piso, dáselo a comer a tu perro, no está bien. Pero me no, parece está. fantástico. El tema es explicar por qué. Nada más. Podemos comentar eso después en privado. Bueno, muchas gracias a todos eh, y hasta acá llegamos. Última op oportunidad, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Se va a la una, se va a las dos, se va a las tres. Gracias, un abrazo gracias. a todo el mundo. Muchas gracias. Y no. Gracias.